¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva clase de su materia favorita, periodismo de datos, por supuesto. Hoy el tema que nos convoca es el mapeo de las bases de datos, la georreferenciación de la información. Los mapas son algo omnipresente en el periodismo de datos, la técnica de colocar la información, los datos, en un mapa... Eh, se hace desde siempre. Recuerden, ¿no? En la introducción les dije, nos remontamos a ese caso del médico John Snow, que mapeó la información y llegó a una conclusión reveladora para ese momento y para la ciencia después sobre la epidemia de cólera. Bueno, después nos fuimos al mapa del Chicago Crime, el mapa del delito en Chicago, en el Chicago Tribune con Adrián Jolovati, ese periodista programador que, que ideó esa manera de volcar la información de la policía en un mapa disponible para todos, todas, todes. Bueno, desde tiempos inmemoriales entonces los mapas nos acompañan. Y en la materia no podemos obviar los diferentes tipos de mapas que podemos crear a partir de bases de datos. Y hoy vamos a empezar con la primera parte de la creación de mapas. Con una herramienta, quizás la más conocida, la más utilizada, que es Google Maps, que nos permite crear mapas. Pero no de la manera en que posiblemente lo vieron conmigo o con otro docente u otra docente en periodismo digital. Porque esa manera era manual. Poníamos un valor acá, una dirección acá, un punto allá. No. ¿Qué pasa si tenemos que voltar en un mapa decenas, cientos, miles de direcciones? No nos vamos a poner a hacerlo a mano. Y lo bueno es que Google Maps permite la importación de bases de datos y rápidamente, por obra de seres mágicos que están en Google Maps, georreferencia la información en un mapa. Y, bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Van a ver que es muy simple si siguen los pasos de este video. Bueno, hacia allá vamos. Voy a achicar la cámara me voy a mover para acá, me voy a quedar por ahí abajo. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, esto es la base de datos de los cafés notables de la ciudad de Buenos Aires. Quienes me conocen un poco saben, yo soy medio fan de los cafés notables y los visité todos, los fotografié en 360, los suelo visitar, entrevisto a dueños, dueñas y trabajadores. Eh, Alguna vez voy a hacer algo con todo eso. En principio hice un blog con las fotos en 360, pero no importa. Volvemos a nuestra base de datos. Esta es una base de datos como ejemplo, que tenemos el nombre de un lugar, la dirección y distintas referencias como que tiene que ver la ciudad, el país, el barrio. Información que, sirve, que nos va a servir para georreferenciarlas, para ubicarlas en un mapa. Supónganse que yo estoy escribiendo sobre eh, cafés notables, sobre los lugares que, por ejemplo, en medio de la pandemia, eh, están haciendo delivery, takeaway y cuáles de estos son cafés notables y hago una nota específica sobre los deliveries de, de comida, bebidas, desayunos, cenas de los cafés notables, bueno, puedo utilizar esta base de datos para ilustrar y que la gente cuando entra a la nota rápidamente encuentra encuentra en el mapa porque sabe por dónde vive en el mapa, se ubica mentalmente y dice, ah, este está cerca de mi casa, puedo ir y retirar un pedido o hacer un llamado telefónico o cualquier cosa. Pero esto es solo como un ejemplo de la aplicación que podría tener un mapa de cafés notables de la ciudad de Buenos Aires. Bien, una vez que tenemos la base de datos, y ustedes ven acá que nombre del bar, domicilio, y después tenemos información que puede parecer redundante o innecesaria porque tenemos una columna de ciudad y todas son la misma ciudad y una columna de país que todas es el mismo país, por supuesto, es Argentina. Pero no, porque Google es inteligente, pero no tanto. Entonces, hay que ayudarlo a que entienda que la dirección que yo le estoy dando corresponde a una ciudad y a un país para que no se pierda. Porque muchas veces con los nombres se puede perder y puede ponernos Santa Fe en Estados Unidos o Córdoba en España. Entonces, hay que ayudarle con la mayor cantidad de información que pueda referenciar geográficamente. En este caso, la columna de ciudad y la indicación de país. Bien. ¿Cómo hacemos un mapa? Fácilmente. Ahora vamos a mymaps.google.com Y ahora una vez que carga la camarita, vemos... Para donde la movemos. Bien, ven, si ustedes van a mymaps.google.com, eh, van a llegar a una página que posiblemente no tenga ningún mapa. O posiblemente sí tengan algunos mapas relacionados con sus rutinas de los de, de, que registra el celular o lugares favoritos, por ahí. tiene algún mapa, pero que no lo crearon ustedes eh, a propósito. O sí, y si cursaron periodismo digital conmigo o con, o con otro docente, por ahí, tienen eh, mapas ya creados de la manera manual. Ahora vamos a hacerlo con importación de una base de datos de manera masiva. Entonces, tenemos que ir a este botón, crear un nuevo mapa. Y, ven, aparece, posiblemente les pida detectar la ubicación para ubicarlos en el mapa, si no, por ahí los pone... Estados Unidos o en cualquier otro lado. Bien. Pero a mí ya me referenció más o menos en el Cono Sur, en Argentina. Bueno, la IP de la computadora ayuda a geolocalizar, por supuesto. Entonces, esta es, la, esta es la plataforma de creación de mapas. Posiblemente ya la conozcan. Lo primero que tenemos que hacer es poner un nombre al mapa. Voy a poner mapa de cafés notables y una descripción. Siempre es bueno poner. En este mapa vas a poder encontrar a todos los cafés notables de la ciudad de Buenos Aires. Bien, guardamos. Ya tiene nombre y descripción nuestro mapa. Y ven que nos señala. Añade sitios a esta capa arrastrando e importando los datos. Eso es lo que vamos a hacer. No nos vamos a poner a ubicar uno por uno en el mapa donde hay un café notable. No. Vamos a importar. Para eso, cliqueamos aquí en importar. Nos va a pedir posiblemente autorizar que Google Drive se conecte con Google Maps. En mi caso ya está autorizado por ahí en el de ustedes también. Vamos a cliquear, ven acá, es para subir un archivo de base de datos geográfica. Pero vamos a ir a Google Drive y a ver qué nos muestra. Vamos a ir a Google Drive a ver si lo muestra en reciente. Sí, ven, acá está. Los cafés notables. Bien. Cliqueo la base de datos que voy a importar. Selecciono. Y ahora me va a empezar a preguntar cosas. Bien. Dice, selecciona columnas para colocar las marcas de posición. Es decir, ¿dónde está la información que tiene que ver con la geografía? ¿En qué columnas? Entonces, yo le voy a marcar, mira, domicilio, principal. Pero también tengo la de ciudad y país y barrio, por si ayuda. Entonces, tengo mucha información. Lo ideal es tener latitud y longitud, pero no siempre guardamos la dirección en ese formato. Y las conversiones que podemos hacer de latitud y longitud desde direcciones, realmente son pagas. Fueron cerrando los sitios que antes eran gratis y se podían convertir. Pero Google los convierte bastante bien, sobre todo si, los, si lo ayudamos. Continuamos. Seleccionamos una columna que quieras utilizar como título para tus marcadores. Es decir, cuando uno haga clic en el globito, ¿Qué nombre sale? Bueno, por supuesto, el nombre del bar. Y nada más. Finalizamos, ¿vieron? Tres pasos. Subir la tabla, seleccionar esas dos cosas. Y vamos a ver. Bueno, pareciera que funcionó bastante bien. Teníamos aparentemente todos los globitos dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. No nos puso ningún globito en, en otro lugar, por lo menos... Lo que estamos viendo, pero si no, no, si hubiese un punto en otro lugar de, del planeta, nos hubiera hecho una ampliación del mapa para ver todos los puntos. Pero no, maravilloso. Anduvo. O andó, como dice mi hijo de 12 años. Bien. Tenemos, ¿vieron? Con tres clics generamos un mapa con cerca de 85, un poco menos, 82 ubicaciones geográficas que cuentan algo. Por ejemplo, cliqueamos acá, nos dice café Don Juan, domicilio, ciudad, país, barrio. Podemos eliminar la información que no nos importa, por supuesto. Pero no editamos acá y eliminamos lo que no queremos mostrar. Pero no importa, porque eso es manual y, y no nos importa, la información está buena. Bien, ven cada uno. Bien, en principio ya está. Esto es crear un mapa a partir de una base de datos. Pero vamos a hacerlo más lindo. Para ajustar, por ejemplo, supónganse que no queremos que sean todos los globitos azules, queremos que tenga algo más vinculado a un café. Entonces, lo que vamos a hacer es, perdonen. ¿Ven? cliqué. Acá dice todos los elementos, 82. Cliqueamos en el tachito de basura y me sale. Puedo elegir el color, por ejemplo, que todos sean Naranja, yo lo voy a hacer es elegir un color amarronado. Ahí cambió, pero además están los iconos. Yo voy a buscar acá, cliquen en iconos, más iconos. Y voy a mover la camarita. Ahí está bien para buscar en el filtro. Voy a poner café, a ver qué me da. Tarda o no hay nada, debería haber algo. A ver. Cafetería. Ah, ahí está. Café sin tilde. Bueno, Google va con tilde café. Ahí. Bien. Seleccionamos y aceptamos. Y miren qué hermoso mapa con sus puntitos de café. Ahora, miren la acumulación de cafés notables que hay en la zona el casco histórico, el centro, miren esa, ¿no? Todos estos. Bien. Y si vamos hacia el sur, vamos a ver muy pocos. Comparado con lo que hay, ¿no? Tenemos uno acá, después tenemos La Boca, Barracas, pero muy pocos en comparación con, con esta parte, ¿no? Eh, bien, ¿qué más podemos hacer? Voy a mover la cámara, porque justo está en donde van los controles. Bien, vamos a cambiar el mapa base. Porque ven que hay mucha información. A mí este mapa no me gusta porque se me mezcla con toda la información de todo lo demás. Entonces lo que voy a hacer es acá, mapa base, y elegir otro. Me Puedo probar. Vean, esto es para mostrarles. El mapa satélite, mapa de relieve. Este mapa, este, este. Va a depender del uso y lo que necesiten mostrar o no mostrar, qué mapa les va a servir. Yo me voy a quedar con este, porque muestra cierta información, los nombres de las calles, las estaciones de, de transporte público, pero no mucho más, no me muestra todos los demás negocios. Entonces, queda limpio para, para lo que yo necesito. Bien, no hay mucho más. Yo a esto podría agregarle otra capa. Por ejemplo, agregarle la capa de pizzerías tradicionales. Y lo mismo, me va a cargar las pizzas con los cafés incluidos. Y yo le voy a decir, bueno, la pizza que está loguito. Entonces yo voy a poder diferenciar en el mapa qué es un café notable y cuál es una pizzería tradicional. O cualquier otra información. Le puedo cargar muchas capas. Con este botón que es añadir capa. Bien. Ven qué fácil que es, ¿no?